La hermanita lo acompañaba, lo seguía, lo perseguía, lo picoteaba, hasta el punto que él era obligado a salir del closet.